Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tiffany Infante del área de marketing de Ancosur y el día de hoy te voy a dar unos consejos para que puedas reducir la tasa de interés de tu crédito hipotecario. Quédate en el siguiente video si quieres conocer más detalles. Si actualmente te encuentras en el proceso de adquisición de un inmueble bajo esta modalidad, es necesario que evalúes diversas opciones de entidades financieras según tus necesidades y posibilidades de pago, teniendo en cuenta los plazos, números de cuotas y tasas de interés. bancos te ofrecen tasas de interés similares y no sabes cuál elegir, puedes solicitar un reajuste en la tasa de interés de ambas propuestas. con el proceso de tu crédito hipotecario aún puedes reducir la tasa de interés mediante la amortización de cuotas, es decir, puedes reunir una cantidad de efectivo y abonar la deuda restante. De esta manera solo pagarás el interés por el tiempo en el que has hecho uso del capital. Si no cuentas con el efectivo suficiente para realizar amortizaciones, Puedes solicitar a otra entidad financiera la compra de tu deuda, incluso renegociando plazos y cuotas. De esta forma se reducirá considerablemente la tasa de interés de tu crédito hipotecario. Espero que puedas aplicar todos estos consejos en el proceso de adquisición de tu vivienda ideal. Ven y conoce la propuesta en Cosur.